Primera de Crónicas, capítulo 15 Una vez que David terminó de construirse casas en la ciudad de David, hizo un lugar para el arca de Dios y levantó allí una tienda. Luego dio órdenes. «Nadie debe llevar el arca de Dios excepto los levitas, porque el Señor mismo los eligió para llevar el arca del Señor y servirle para siempre». Entonces David convocó a todo Israel a Jerusalén para llevar el arca del Señor al lugar que había preparado para ella. Esta es la lista de los levitas, los hijos de Aarón que David convocó para asistir. De los hijos de Coat, Uriel, el jefe de familia, y ciento veinte de sus parientes, de los hijos de Merarí, Asaías, el jefe de familia, con 220 de sus parientes. De los hijos de Gersón, Joel, el jefe de familia, con 130 de sus parientes. De los hijos de Elisafán, Semaías, el jefe de familia, con 200 de sus parientes. De los hijos de Hebrón, Eliel, el jefe de familia, con ochenta de sus parientes, de los hijos de Usiel, Aminadab, el jefe de familia, con ciento doce de sus parientes. Entonces David convocó a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Les dijo, «Ustedes son los jefes de las familias de los levitas. Ustedes mismos y sus parientes deben estar ceremonialmente limpios y puros antes de que traigas de vuelta el arca de Dios, el Señor de Israel, al lugar que he hecho para ella. Por no haber estado allí la primera vez para llevar el arca, el Señor nuestro Dios estalló en violencia contra nosotros» no la tratamos de acuerdo con sus instrucciones. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder traer de vuelta el arca del Señor, el Dios de Israel. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios de la manera que Moisés había ordenado, según lo que Dios había dicho, sobre sus hombros, usando las varas especiales para transportarla. David dio instrucciones a los jefes de los levitas para que asignaran de entre sus parientes a cantores que cantaran con alegría, acompañados por músicos que tocaran liras, arpas y címbalos. Así que los levitas asignaron a Emán, hijo de Joel, y de sus parientes a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, sus parientes, a Etán, hijo de Cusaías. El segundo grupo de levitas estaba formado por Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Geiel, Uni, Eliab, Benaía, Maaseías, Matatías, Elifeleu y Micnías. Y los porteros, Obed, Edom y Geiel. Los músicos, Emán, Asaf, y Etán debían tocar los símbolos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Geiel, Uni, Eliab, Maase y Benaía debían tocar las arpas según Alamot. Mientras que Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed, Edom, Heyel Asacías debían dirigir la música con liras, según Seminit. Kenanías, el líder de los levitas en el canto, fue elegido para dirigir la música debido a su habilidad. Berequías y Elcana fueron designados para custodiar el arca. Los sacerdotes, Sebanías, Josafat, Natanel, Amasai, Zacarías, Benaía y Eleazar, Debían tocar las trompetas delante del arca de Dios. Obed Edom y Jeías también fueron designados para custodiar el arca. Luego David, los ancianos de Israel y los comandantes del ejército del mayor rango, fueron con gran celebración a traer el arca del pacto del Señor. Desde la casa de Obed Edom, como Dios ayudó a los levitas que llevaran el Arca del Pacto del Señor Sacrificaron siete toros y siete carneros. David se vistió con una túnica de lino fino, al igual que todos los levitas que llevaban el arca, y los cantores, y Kenanías, el líder de la música, y los cantores. David también se puso un efod de lino. Así que todo Israel trajo de vuelta el Arca del Pacto del Señor, con mucha gritería, acompañada de cuernos, trompetas y címbalos, y música tocada con arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, miró desde una ventana. Al ver al rey David saltando y bailando de alegría, se llenó de desprecio por él.